Hoy os vamos a hablar sobre las famosas fake news, palabra anglosajona cuya traducción sería noticias falsas. El 57% de los españoles ha admitido que alguna vez ha picado el anzuelo, es decir, que se ha creído la noticia falsa. Hoy vamos a entrevistar a una persona de la calle y le vamos a preguntar sobre noticias falsas, pero él se creerá que son reales. Veamos su reacción. ¿Qué opinas acerca de que la UPV prohíba a los alumnos faltar los viernes a clase para así promover que vayan eh, a clase y no falten y se centren en los estudios? Pues me parece una iniciativa algo radical, la verdad, aunque tiene una finalidad bastante clara y bastante buena, así que puede que sea beneficioso para nosotros. ¿Y qué opinas sobre que la UPV expulsará a los alumnos que sean RPPs de discotecas? Pues bueno, a mí personalmente no me afecta porque yo no soy relaciones públicas en ninguna discoteca, pero no sé, eso sí que me parece una iniciativa un poco radical. ¿Y qué opinas? ¿Que el 57% de los españoles se hayan creído alguna vez una fake news, tales como son estas dos? Bueno, la verdad es que si veo un entrevistador tan serio como tú, pues me las creo. Hoy en día es muy fácil creerse una noticia falsa, así que ten cuidado y no te las creas. Verifica que es una página de confianza y contrasta con otra información. Un saludo.